Ay, gracias Perla y Voy a presentar a mi invitada de hoy, Federica Balá Por nuestra amiga odontóloga de la casa que fue el año pasado Ya te tuvimos acá, así que bueno, agradecerte Por ser parte de este consultorio online Muchísimas gracias a ustedes Para mí siempre es un honor volver a verlos Me encanta, me encanta la energía que siempre se vive acá Y bueno Aparte ya ya tiene su Arpet Love Sí Me comentaba, tiene mascota y tiene su arpet, sí, arpet Love tengo mi Arpet Love del Pomelo, mi labrador chocolate Que lo amo, así que está... Inmaculado en un cuadro gigante en mi habitación Muy bien, muy bien, ahí la mascota, me encantó no, Vámonos no. Bueno, con Fede, Fede, hoy propusimos un tema bastante interesante Me parece que creo que todos en algún momento apretamos nuestros dientes así Dijimos, ay, algo me pasa, es bruxismo ¿Qué es el bruxismo? Qué tema, qué tema que se habla hoy en día muchísimo, ¿no? Uh -huh. Te diré que casi todos los pacientes que me vienen a visitar al consultorio me consultan por esta patología. Uh -huh. Bueno, más o menos para que todos podamos entender ahí en la casa, el bruxismo es una parafunción, involuntario, ¿sí? Uh -huh. Es una actividad involuntaria de los músculos, de la masticación, que generan un apretamiento y frotamiento de los dientes. Uh -huh. Esta patología puede darse durante el día y durante la noche. Ah, mira, durante el día... O o por durante, ahí desconocíamos Claro, o Ajá. en ambas y también puede darse en niños como en adultos ah, Mira, ¿sí? en niños también Exactamente, ya vamos a hablar un poquitito de todo eso Bueno, mira, como esto es un consultorio online, desde ya Si tienen alguna duda sobre el bruxismo o algo que les está pasando en la boca Desde ya nos mandan sus mensajes al 2615 No, ¿lo estoy diciendo bien? 2615, 56, 6, 57 57 77, 77, gracias Feritas, es eh, Ahí nos pueden mandar Exacto. sus preguntas, a ver, eh, todo lo que quieran preguntar, que aprovechen a sacarse las dudas. Bien, que como podamos se las vamos a ir resolviendo. Bueno, entonces vamos a empezar nosotras desde ahora. ¿Cuáles Bien. son los síntomas FED del bruxismo? ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos bruxando? Bueno, a ver, eh, para esto es sumamente importante, eh, bueno, visitar al odontólogo de manera frecuente, uh -huh. como todos ya saben, porque yo ya lo he venido explicando a lo largo de, la, de nuestras juntadas. Las visitas eh, cada seis meses eh, van a permitir que el odontólogo pueda diagnosticar esta patología. Mucha gente ya viene al consultorio sabiendo que bruxa, uh -huh. ya sea porque una pareja o un familiar les dijo, los mandó al dentista diciéndole, eh, escúchame, está vos bruxando. estás bruxando porque haces ruidos durante la noche, ruidos terribles, ¿qué está pasando? Porque se siente, ¿no? Ese frotamiento, se escucha como el rechinar uh -huh. de las piezas dentarias o un golpe, un golpeteo de los dientes. Entonces ya los familiares los van mandando, ¿sí? Otra gente también llega al consultorio por, eh, específicamente por, dole, por dolencias, dolores, eh, malestares musculares. Por ejemplo, vienen con dolor de oídos, dolor de cuello. Claro, porque es una contractura que también se te produce en esta parte de acá, eh, ¿no? Exactamente, ¿no? claro. El músculo macetero, que es el uh -huh. que viene de acá arriba hacia abajo, que es un músculo que tiene mucha potencia, se contractura y generan dolores generalizados en todo el cuerpo, entonces ya nos levantamos con dolores, con molestias, malestares, malestares eh, a nivel dentario, como sensibilidad, dolor, cuando te tocas el diente y sentís... Está eh, sensible. Claro, que está uh -huh. sensible, que tú le comes la tostada a la mañana y el primer mordisco que le das ya es, tenés como esa sensibilidad, ese dolor uh -huh. generalizado, ¿sí? Uh -huh. Y el dentista en el consultorio lo puede diagnosticar porque se ven los desgastes claro. dentarios sí, a nivel de los bordes incisales que son los, los que cortan o los que mastican las muelas. Se ven desgastes claros Bien. de ese frotamiento que ejercen eh, con el bruxismo y cómo los dientes se empiezan a dañar. Pero lo tienen que diagnosticar ustedes, no sí. es el autodiagnóstico no, no, no. que empezamos a decir... Tengo no, bruxismo, no, no. Claro. voy, me compro algo, algún calmante o algo, no, tienen que ir al a a odontólogo. Claro, exactamente uh -huh. eso sería lo ideal, ya saben, porque el odontólogo va a poder diagnosticar el tipo de bruxismo que tiene esa persona uh -huh. a través de una anamnesis, una historia clínica completa. Para partir de eso poder establecer un diagnóstico, un tratamiento correcto, claro. ¿sí? Uh -huh. Si no no, no, no va a servir de mucho y no vamos a ir a lo realmente importante. Claro, escuchamos Fede también mucho que la causa ¿no? del bruxismo es el estrés. Sí. Estoy estresado, tengo bruxismo, pero no es la única causa, sino no, que hay un montón también de consecuencias del bruxismo. Exactamente, por eso hablo mucho y hago mucho hincapié a la hora de establecer un correcto diagnóstico, uh -huh de verlo de manera profesional sí, porque muchas veces el bruxismo también puede ser causado por malposiciones dentarias, ¿sí? uh -huh. malas oclusiones que se han ido desarrollando durante toda la vida y eso estimula un apretamiento dental entonces muchas veces con tratamientos adecuados de ortodoncia podemos llegar a mejorar y solucionar este tipo de problemas uh -huh. muchas veces si sí, el estrés la ansiedad, malos hábitos alimenticios afectan malos hábitos posturales producen que todos estos tipos de, de patologías se agraven, uh -huh. pero eso no significa que tenga que ser constante. Eh, ¿se significa el, que se puede tratar. Exactamente, eso, eso siempre, uh -huh. eso sí se puede tratar, obviamente hay que tratarlo, pero muchas veces el bruxismo eh, no es constante, no es crónico, sino que da por, por momentos, uh -huh. por etapas en la vida de cada uno. Como vos decís Dani, tiene mucha carga emocional, sí, de estrés sí. y Yo hay imagino, que, también que... Que la pandemia aumentó un montón los casos de, bru de bruxismo. Un montón, un sí. montón. Y cada vez se habló más del tema. La gente uh -huh. también cada vez este, investiga más, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, aprende más. He escuchado que muchas personas se, le, se les terminan cayendo los dientes por bruxar. Claro, porque el, el efecto y, el, y la severidad puede ser muy, muy, muy elevada. Uh -huh. Y eso puede dar a afectar si se mantiene en el tiempo y si no hacemos controles adecuados y tratamientos adecuados ...generan eh, problemas dentarios permanentes uh -huh. y ya ahí no tenemos mucho más que hacer. Eh, entonces, la verdad que es, es muy importante verlo, tratarlo. Y ir a los Sí, a diagnosticarlo vez. y no dejar que el tiempo pase porque hay momentos que... brooks y momentos que no. Bueno, no dejar que eso pase, bien. tener el cuidado de utilizar eh, una placa. ¿Cuál es el tratamiento, Fede? Una vez que vamos al odontólogo, nos diagnostican que tenemos bruxismo, ¿cuál es el paso que sigue? Bien, el tratamiento convencional, digamos, el que más se utiliza hoy en día, sí. es la utilización de una placa, una férula uh -huh. o clusal, que se llama, de generalmente de acrílico, es rígida, uh -huh. o sea, bien dura, que se coloca en los maxilar, el maxilar superior, uh -huh. ¿sí? Y que esto tiene planos de mordida para permitir que la mordida y la oclusión sea correcta. Uh -huh. Esto permite una relajación muscular y, por supuesto, protege a nuestras piezas dentarias del desgaste. Claro. ¿sí? Y del movimiento que la Las mantiene quietitas. Exactamente. Entonces uh -huh. evitas que los dientes se muevan, que los dientes se desgasten. De última, destruís una placa de relajación, te haces uh -huh. una nueva, pero no destruís tus dientes. Claro. Es más,. Mucha gente al usar placas se da cuenta de lo que está bruxando por el desgaste que claro. ejercen esas placas. Claro, claro. Y cómo las destruye. Entonces, ahí es cuando te empezás a asustar, dices, si no... Esa placa que estás hablando, solamente la tenemos que usar de noche, por ejemplo, nos están escuchando, están diciendo sí, mira, tengo bruxismo, pero no tengo ganas de usar la placa. Esa placa, ¿hay que usarla de noche o en el día también es recomendable usarla por, por no sé, se me ocurre momentos de descanso, estás en tu casa, te la pones un rato, ¿cómo es el tiempo de la placa? Mira, todo eso depende, obviamente, del diagnóstico, porque hay personas que bruxan de día y personas que bruxan de noche uh -huh. o personas que bruxan en ambos momentos, entonces si vos sos una persona que bruxa diurno, te conviene usarlo durante el día. Uh -huh. Si no, en la noche. Si vos no, no bruxas durante el día, digamos usarla por ahí te puede generar incomodidad. Como todo es algo que hay que aprender a utilizarlo. Uh -huh. Al principio es un poco incómodo porque es una placa rígida, tiene su tamaño. Entonces cuesta acostumbrarse, pero les aseguro que con el tiempo y dedicación eh, van a ver que después la van a necesitar así ¿Claro? como una necesidad no van a poder dejar de dormir sin su placa de relajación Bien. asegurándose de que sus piezas dentarias están protegidas bueno mira ahí me dice el productor que están llegando preguntas bueno genial es que me la, la, la, las vamos a leer y las vamos a, a compartir mira hola soy romina de san rafael el dentista me dijo que tenía bruxismo por estrés y ansiedad me hizo la placa de descanso y mejoré bastante, pero me truena la mandíbula y se me va para un lado. Y además tengo tinnitus. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver la otra ¿Sí? preguntita. Dale. Acá nos dice Pato, hola, sufro de bruxismo, uso placa desde hace mucho. ¿Cuál es el pronóstico cuando ya han pasado muchos años? Saludos, Patricia. Te mandamos un beso. Tenemos otro mensaje por acá. Sobre bruxismo, sí o sí es necesario comprarse un protector bucal. De ser así, ¿siempre tiene que ser uno hecho a medida o puede ser uno tipo los que usan los jugadores de rugby? Bueno, mira también esa pregunta. Súper, claro. súper, sí, sí, sí. buenísimas todas las preguntas. Está bueno pues son dudas que la gente tiene a diario, ¿no? Claro. Bueno, un poco para responder, eh, el bruxismo puede ser crónico, es decir, lo podemos tener durante toda la vida o puede ser esporádico por momentos. Mi recomendación es que utilicen siempre una placa de relajación y que obviamente esa placa esté controlada por el profesional, el odontólogo. Que cada seis meses cuando vayan al control la lleven a la placa para mostrarla, que el odontólogo la pruebe, controle la oclusión, controle las guías de desoclusión que se llama, uh -huh. para ver si es una placa funcional, ¿sí? claro. si está en condiciones para hacer, para que la sigan usando o no, sí, uh -huh. y esto es muy importante, todas las placas deben ser realizadas por un profesional certificado, ¿sí? uh -huh. odontólogo. no se pueden comprar protectores bucales porque el material es distinto, el protector bucal es una silicona y lo que va a hacer es estimular todavía más ese, esa sensación de apretar, si va a querer morder más el, la silicona, se va a destruir al cabo de nada, una o dos semanas. Aparte, Fede, no la hacen con el molde de tu dentadura. Exactamente, uh -huh. por supuesto. Tiene que ser algo cómodo si lo vas a usar durante toda la noche. Eh, tiene que ser algo que relativamente te quede a tu claro, medida. que encajen en tus dientes. Claro, porque claro. si no, imagínate, es una incomodidad, no lo vas a poder usar. Uh -huh. y, y es importante, aparte, que reproduzca exactamente tu forma de morder, tu oclusión. Uh -huh. Por eso es un trabajo que... Eh, lleva su dedicación, se hace con el laboratorio de prótesis dental, en conjunto con el odontólogo, Dios. requiere un montón de pasos y, y bueno, y dedicación para hacerla de la manera que se tiene que hacer. Totalmente, como todo, siempre que diagnostican algo, tienen que ir al, al médico y que ahí, o bueno, en este caso el, od el odontólogo, y que nos diagnostiquen ¿no? lo que tenemos que hacer. Fede, me comentabas al principio que en menores también ¿Puede aparecer el bruxismo sí. a partir de los seis años? Bueno, esto es súper interesante, súper es es interesante porque vienen muchos padres, uh -huh. eh, ¿no? Como muy preocupados porque me dicen, che, ¿no sabes, mi, mi nene aprieta los dientes y hace un ruido, no sé qué hacer, estoy desesperada. Bueno, para que se queden tranquilos, eh, hay una etapa que va, es la etapa de recambio dental, ¿sí? Uh -huh. Que se cambian los dientes de leche por los dientes permanentes, que va entre los 5, 6 años hasta los 10, 12 años. Y en esa etapa el bruxismo es fisiológico, es natural. ¿Y para qué lo hace el cuerpo, el organismo? Para estimular la salida de los elementos dentarios permanentes, para el desarrollo de la musculatura y de esta manera el crecimiento del cráneo y facial. Claro, pero no tenemos que preocuparnos. No, bueno. Y ya pensar sí, pues, que pasa contenir... algo, que no sé, que está algo emocional, claro. sino que puede llegar a pasar claro. por el cambio de los dientes. Exactamente, Bien. para que se queden tranquilos. Obviamente que si ven que esta patología se vuelve más complicado, uh -huh. durable en el tiempo, ahí sí estaría bueno eh, consultar con el claro. profesional para ver qué puede dar a estar pasando. Y bueno, es y importante partirle. también cuidarle la boca a nuestros hijos desde chiquititos, Muy ¿no? Pobre, eso es... es la base. Sí, es la base. Le van a ahí? salvar la vida. ¿Pede algún ejercicio para hacer en casa cuando bruxamos? ¿Algo? ¿Movimiento de la mandíbula...? Meditación, no bueno, sé qué podemos hacer Obvio, siempre tratamientos alternativos O que esto al estar relacionado mucho con el estrés y la ansiedad uh -huh. Viene muy bien hacer prácticas de relajación Como el yoga, la meditación Hábitos alimenticios saludables Es muy importante Antes de irte a dormir no comer pesado sí Porque eso también hace que, que el cuerpo este, vaya a dormirse de una manera Que, que no es la, la mejor ni la más adecuada Mejor es irse liviano este, todo eso ayuda uh -huh. a relajar el cuerpo a que duerma de una manera más favorable, uh -huh. ¿sí? eh, y vaya a otras a otras técnicas alternativas se, utiliza, se está utilizando mucho hoy en día, in, las inyecciones ah, en la articulación con, uh -huh. con Botox que genera una relajación muscular y ayuda mucho a, a, a evitar, ¿viste, que, que existan estas contracciones. Uh -huh. En casos más severos o sea, se utiliza, claro, claro. O sea, cuando es más crónico, claro, digamos, cuando, en el día y la persona... noche. Que cuando llega, digamos, a, a otro nivel el bruxismo, pero por sobre todo me parece ser conscientes de lo que nos pasa conocer nuestros dientes, cuidarnos y darnos cuenta que si nos llega a pasar algo de todo lo que nos acaba de decir Federica, si sufrimos estrés si nos levantamos con esta contractura que tenemos acá en el cuello si comemos algo a primera hora y vemos que nuestros dientes están sensibles, ir a al odontólogo, pero por sobre todo ir y hacernos los controles, son tan importantes nuestros dientes que por ahí no nos damos cuenta de la importancia. Tal cual, y nunca hay que llegar a la patología, Así nunca hay que llegar a arreglarme mm -hmm. algo, simplemente y lo mejor es... Eh digamos, solucionarlo más. Totalmente. Eh, siempre es mucho mejor prevenir que curar. Y ya saben, pueden ir a visitar la Federica también, que siempre es un gusto eh, verte, <ríe> Fede, y escucharte. La verdad que es muy clara y nada, se entendió Muchas un montón gracias, el bruxismo, dale. espero que les haya servido. Estuvo puesto tu cuenta de Instagram todo el tiempo para que te busquen también y te puedan gracias. hacer las consultas lo ahí. lo que necesiten, que Así. me quieran preguntar, me dale. pueden escribir y bueno, voy a estar solucionando Gracias, los, Fede. Dudas. Bueno, consejo, ir al odontólogo sí o sí. Mm -hmm. Nos quedamos acá, vamos a seguir hablando con Fede y nosotros ya... Ya venimos. Muchas gracias. gracias.